Presidente, la menor cerveza, el verdadero sabor. Anderson en segunda, Borbón en primera. Conecta, batazo profundo para el Rey atrás la bola, bien atrás, bien, ¡Bien! atrás, bien atrás, bien... bien, pero bien atrás. ¡Qué clase de palo ha dado Eric! Miró el marcador. Esto es, se está acabando aquí en el Quisqueya, señores. Cuadrangular Coca-Cola. Disfruta de los tigres del Licey con Coca-Cola. Siente el sabor, bien Bueno, qué tablazo de Eria Ibar por el prado derecho. Y el Licey toma el comando del juego y de qué manera.